Lautaro Smith, investigador, explica sobre el significado del solsticio de invierno como un punto en el que el sol empieza a renacer. Empecemos eh, con el punto de por qué se celebraría más bien en todo el hemisferio sur y por qué se celebra en el hemisferio norte en diciembre. Eh, hay una razón muy sencilla, eh, se habla del de solsticio de invierno como un punto en el que eh, el sol, eh, por decirlo de manera metafórica, empieza a renacer. Eh, esto quiere decir que eh, estamos llegando al día más corto, mañana va a ser el día más corto y eh, metafóricamente, míticamente, simbólicamente podríamos decir que el sol eh, vuelve a ser eh, un niño para volver a crecer. Eh, los días se van alargando a partir del 21 de junio y por lo tanto eh, eh, el sol, eh, eh, estamos celebrando el nacimiento de un nuevo sol, eh, del Wilkakuti, de un nuevo año, ¿no? Eh, lo que sucede en el norte es al contrario, esto va este fenómeno va a suceder eh, por el 21 de diciembre el, eh, Para nosotros vendría a ser solsticio de verano, para ellos el solsticio de invierno Por esta razón viene a ser un año nuevo para todo el hemisferio sur Y eh, este es el punto más importante que hay que resaltar Expresó que el recuperar nuestra historia y nuestros mitos es muy importante Los actos ceremoniales eh, siempre tienen relación con eh, atraer la prosperidad, la buena salud, la buena fortuna ¿no? En todos los aspectos de la vida eh, los actos rituales en la antigüedad eh, eh, eran realizados eh, eh, por el sacrificio de la huilancha de llamas blancas Actualmente eh, pues eh, se ha sustituido este tipo de rituales por otros más eh, incruentos, por decirlo así no Pueden ser suyos de llama, pero básicamente el simbolismo original está en atraer la prosperidad y la abundancia eh, bueno, es un tema que yo creo que invita a todos a, a vivirlo, ¿no? Eh, es un tema que va más allá de la mera creencia eh, Va por el camino de la experiencia, por la vivencia de cada persona eh, Pero siempre eh, con el ánimo, eh, el respeto de atraer siempre toda la energía positiva Con la fe Con la fe, fe, exactamente, con la confianza eh, Y no solamente es un voto de fe, sino también es un voto de eh, salir adelante, un, un voto de eh, ofrecer a toda la Madre Tierra que podemos, eh, por nuestro propio esfuerzo, salir adelante. Esta idea de existir, eh, coexistiendo con el cosmos y con la Madre Tierra, creo que es la idea central eh, a la hora de hacer rituales, tanto para pedir como para ofrecernos eh, para salir adelante. Aymaras, quechuas, guaranís, todos los pueblos indígenas originarios campesinos en las ciudades y áreas rurales celebran el solsticio de invierno que marca el Año Nuevo Andino Amazónico y Chaco, conocido como Maracailta Pachataja. Yatiris de diversos ailius y comunidades se reúnen para presenciar el nacimiento del primer rayo del sol, Wilka Inticuti. 21 por ejemplo hermano, cuando ya va a salir el sol, cuando está naciendo el sol hermano, nos da vitamina, caques eh, para nuestros ojos, hermano, y cuando ya sale el sol, hermano, y recibir con toda fe, con todo, con todo, con toda fe para todos nuestros hermanos bolivianos, hermano. La ceremonia principal se realizará en la Plaza Sagrado Corazón de Jesús, ubicada en la Avenida Panorámica Sur. Los amautas y la Alcaldía de El Alto preparan una entrada autóctona con diversos grupos musicales autóctonos y folclóricos. Eh, nosotros vamos a hacer, hermano, una ofrendas que vamos a tener. La partida va a ser del empiezo de allá, de allá arriba. Son diferentes organizaciones, asociaciones que vamos a recibir a diferentes autoridades, ¿no, hermano? Nosotros vamos a preparar mesas para la Pachamama y también para Wilcacuti, hermano. El Año Nuevo andino, amazónico y chaco 5.526 se celebrará en más de 207 sitios ceremoniales del Estado plurinacional de Bolivia. Eh, van a estar en diferentes lugares sagrados, hermano. Que tenemos nosotros huacas, achachilas, tenemos pucaras, tenemos entonces. Desde ahí vamos a invocar, hermano, y también pedimos, ¿no? A los hermanos eh, en diferentes eh, hogares que tienen hermanos recibir el Año Nuevo, hermano. Amautas, Yatiris son los sabios que manejan la espiritualidad de la cosmovisión indígena originario. Este 21 de junio compartirán con amautas invitados de Argentina, Chile y otros países.